Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo iniciar sesión en Neox SLA una vez que la aplicación le solicite ingresar la clave. En el menú principal de Neox nos dirigimos al botón Actualización de Catálogos. Seleccionamos el botón Descargar y Actualizar. Nos preguntará si tenemos nuestra clave. Seleccionamos el botón Sí. Sí. Ingresamos la clave, seleccionamos el botón Aceptar y aguardamos que se complete la descarga y actualización del catálogo. Una vez finalizada la misma, nos aparecerá una ventana con el mensaje correspondiente. Seleccionamos el botón Aceptar. Esta clave sirve además para cualquier interacción con la aplicación. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con nosotros.